¿no? lo que ha sido un discurso que tuvo varias partes y varios temas. Exacto, de hecho, bueno, trató principalmente el presidente de la nación hacer eh, referencia a lo que es el impacto que ha representado en las economías en materia social eh, y las distintas rupturas que ha generado el impacto de la guerra eh, junto a la pandemia. Destacando también lo que representa la vuelta a la presencialidad en la propia Asamblea General de la ONU, además de eh, tratar de hacer eje en lo que fue la, la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación al intento de magnicidio que se dio y a lo que representa esto en materia social, en materia democrática. Además de tener en cuenta de que trató de hacer mucho eje en relación a las posibilidades energéticas que representa este contexto y a las posibilidades que representa también Vaca Muerta, a lo que le sumó, le anexó una reunión hoy en Houston eh, justamente para desarrollar y plantear ante 30 empresarios eh, el, digamos, las posibilidades que genera hoy la Argentina en materia energética. Augusto, acá tiene que ser muy cuidado no en cada palabra que se utiliza este, porque en definitiva están los ojos del mundo atentos a este tipo de discursos. Totalmente, totalmente. De hecho, eh, siempre digamos, en estos ocho minutos que se plantean para, para los discursos eh, es que eh, son bastante estudiados, bastante trabajados. Algunos presidentes en algunas ocasiones han tratado de plantear darlos en otros idiomas y es ahí donde por ahí también se pueden generar situaciones bastante complejas. Uh -huh. ¿Cuba y Venezuela también estuvieron eh, en cuanto al testimonio del presidente? Exacto, haciendo un reclamo concreto en relación a lo que son los bloqueos y estas figuras que utiliza los Estados Unidos históricamente. Esto también sumarle la causa Malvinas eh, y lo que fueron y lo que fue el atentado en la década del 90 a AME, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tiene de, de importante? Obviamente estar en la ONU tiene muchísima importancia. Pero digo, después en los hechos, ¿cuánto se traduce de lo que allí sucede a la realidad nuestra? Bueno, eso lo que planteaste, eso creo que es fundamental, eh, justamente donde se generan muchos planteos y después no modifica la cosa. Eh, de hecho, hay discursos históricos. Eh, ayer, cuando hacíamos un poco de repaso de lo que representaba esta Asamblea General, yo creo que lo que más se destaca es la constancia. Pero no es, no es una época como, por ejemplo, como la de los discursos, aquel discurso de, de Fidel Castro de cuatro horas y media donde argumentó la, el ingreso a Cuba, cuando se llama la, lo que fue la Revolución Cubana, eh, ha dejado de tener por ahí esa, ese impacto general y ha pasado a tener una, una lógica un poco más protocolar por algunos tintes de intenciones, como la de Bolsonaro, por ejemplo, que uno ve lo que fue la exposición de Bolsonaro y parecía un poco más una, una campaña política, o un relanzamiento de él eh, en su gestión para la reelección que un propio discurso uh -huh. político, ¿no? Augusto, y por fuera de la ONU, ¿cuál te parece que ha sido el punto más importante de esta gira presidencial? Eh, mira, principalmente creo yo que ha sido el encuentro con Cristalina Gergeón en el sentido de que ha manifestado la presidenta de, del FMI un apoyo incondicional, podríamos decir, a las políticas aplicadas en materia económica. ¿Y eso es bueno o eh, malo tan... para nosotros? No, yo creo... En este contexto creo que es muy bueno, dada la realidad en la que nos encontramos. no? Eh, si bien son medidas poco felices, podríamos decir, en relación a determinadas eh, a determinados ajustes que se dan, con el principal objetivo de ir buscando eh, una reducción en materia, en materia inflacionaria, eh, la realidad es que lo que puede hoy llegar a, a en lo inmediato, generar una estabilidad un poco más concreta, es tratar de aplicar medidas con las cuales se pueda llegar a avanzar. Hoy por hoy eh, la reestructuración de la deuda se acaba de generar hace poco y lo que se está pidiendo, lo que está tratando de generar es justamente el cumplimiento de metas eh, en el corto y mediano plazo. Uh -huh. En el ámbito energético, eh, ¿qué crees que puede pasar? Europa la está pasando muy mal y la va a pasar peor seguramente durante el invierno se vienen, creo yo, eh, eh, épocas eh, atípicas para, para una parte de ese continente que es tan amplio, tan vasto, aquellos que no han establecido vínculos con Rusia sobre todo. Eh, ¿Y allí se puede abrir alguna puerta para que otros países puedan intervenir en esto? El caso de la Argentina, ¿crees que puede ser uno de esos? Sin duda, sin duda entiendo que lo va a hacer. Eh, tanto Cancillería como Hernando Fernández trataron desde antes eh, de anticiparse y de generar diálogos puntualmente con Pedro Sánchez en España, con Macron en Francia y de hecho de ahí la invitación también de Olaf Scholz, eh, Canciller de Alemania Alberto Fernández, eh, en su momento al G7, justamente por esta lógica, por lo que representa. Países como Alemania, por ejemplo, tiene una dependencia del 46% en materia energética de, de Rusia. Italia tiene un gran consumo también. Italia va a elecciones este domingo. Bueno, son contextos muy complejos y la realidad es que en materia energética los problemas van a entrar para mí el invierno que viene. Ahí es donde van a tener problemas graves. Claro, de todas maneras ya hay manifestaciones no en, en, en casi todos los países europeos eh, producto de las salsas en las tarifas y de lo que empieza a escasear. Totalmente. Aparte, Tano, esto replica en forma directa en materia inflacionaria. O sea, esto es, uh -huh. una cosa a la otra. En Inglaterra los crecimientos también en materia, en valores de, de materia energética, han sido tremendos. Y de hecho, viste que históricamente ha existido esa comparación de que. Por ahí, eh, en, varios, en varios de estos países europeos, eh, la energía de por sí es naturalmente más cara. En este contexto podemos entender que hay una disparada muy grande. Y sobre todo también entendiendo que por ahí, cuando la inflación se te duplica o triplica, por ejemplo, vos la tenías en un 2,5, un 3, y se te va a un 7,5, un 9, ese impacto es violentísimo en lo inmediato. Claro, claro. Eh, Augusto, querido, como siempre, gracias. Te mandamos un abrazo y seguiremos analizando este, la gira presidencial en los próximos días.